Yeah, yeah, yeah Esto es fantástico Es Lion Records Ya la sabes Desde el estudio de dos pesos Desde hace rato Es Lion Records en los platos En cuanto a la muerte Siendo un hombre que estuvo muerto bastantes años La recomiendo ampliamente Somos un par de locos perdidos entre los besos Tus fotos, mi debilidad Ya no aguanto el peso de estar enamorado para que nunca me olvides Y tu mente la divides En recuerdos que no sirven Si sabes que por ti Viven pensamientos que te escriben Y tú solo te despides Y tú solo te despides Una linda noche para sentirme insuficiente Trabo de más y ya sales de mi Maldita suerte, solo me dijiste que lo tenías que pensar, acelería 120 y comencé a llorar, no lo creía y te veía dejándome atrás, tú ya olvidaste lo que juntos queríamos lograr, si solo era un juego y tú solo jugabas, me hubieras invitado, igual te veo cansada, tú solo me ilusionabas. Que buena jugada igual, yo sé escribir lindo sin sentir nada Yo también sé jugar, también sé fingir amor Yo igual puedo engañar, romper en dos un corazón Pero me fui a enamorar de esa encantadora voz Y ahora ya no puedo más, hago penas en alcohol Roto está mi corazón, tú solo querías jugar otro Más en la lista te gusta lastimar los buenos sentimientos No te van a importar los demás y si yo todo A la orilla del mar, recordando su mirada. A la orilla del mar, yao. Yeah. Desde el estudio de dos pesos, desde hace rato, el Lion Records en los platos. Ya la sabes, esto es fantástico. Es corta apenas.